Hola y bienvenidos. Para hoy les tenemos reservado un plato milenario en la cocina mundial. Casi tan antiguo que se remonta al primer alimento consumido por el hombre en la prehistoria: la carne cruda. O también conocido actualmente como este escartán. La receta, aunque parece difícil, es muy fácil de preparar. La mejor carne para prepararlo es la de solomillo, que es la parte más tierna de la hoja. A esto se lo suele agregar sal, pimienta, alcaparras, perejil y mostaza de Dijon. Para elaborarlo uno lo que hace es, con las cucharas, lo va mezclando para que quede todo homogeneizado. Cada comensal puede alinearlo a su gusto con los ingredientes antes mencionados. Además de salsa inglesa y tabasco, se suele condimentar con coñac, sal y pimienta. Luego se le da una forma ovalada de plato como la de una boguesa. Este plato se suele comer frío, se puede acompañar también con pan, ensaladas y papas fritas al estilo francés. Posiblemente la primera referencia en occidente a esta forma de preparar la carne se la puede encontrar en el libro de viajes de Marco Polo, en el capítulo dedicado a la provincia de Caracas. Aunque la referencia más importante y más fuerte sobre esta delicia se la llevan las tribus de los bárbaros mongoles, los tártaros. Cuyo nombre derivaba del tártaro, el abismo infernal de la mitología griega. En el libro de descripción de Ucrania del año 1651, el ingeniero y cartógrafo Guillermo plan describe unas costumbres de los cosacos de la región de Zaporosia para desangrar la carne. La siguiente consiste en cortar unos filetes de unos 4 centímetros de ancho, salarlos y ponerlos bajo la silla de montar. Luego de un par de horas, se salaban del lado opuesto y se volvían a colocar nuevamente bajo la silla de montar. Pasadas dos horas más, se retiraba la sal y el excedente de sangre, y estaban listos para consumir. Sin embargo, el filet tártaro no era todavía el plato gourmet que es hoy en día. Cuando se introdujo en Germania, ellos se limitaban a aromatizar la carne cruda de baja categoría, con hierbas regionales que, cocidas o crudas, constituían una comida corriente entre las clases más pobres. En la ciudad marítima de Hamburgo, adquirió el nombre de Filet hamburgues. Esta especialidad salió de Alemania siguiendo dos rutas y adquirió diferentes nombres en las regiones en las que arribó. La receta más antigua conservada del Filet tártaro figura del Diccionario La Gastronómico de Prosper Montan, edición de 1938. En cambio, la referencia más conocida se la lleva Julio Verne en su novela Miguel Strogoff, el cartero del esa de 1875. De ahí que el restaurante sus Verde del segundo piso de la Torre Eiffel haya hecho de este plato una de sus especialidades. Pero, según viajeros de todas partes, el mejor estrictartar de todo el mundo se puede comer aquí, en la Brasserie Petal de Buenos Aires. 3, 2, 1. Eh, la mejor carne para su elaboración es el solomillo. Y yo estoy mirando para todos lados. ¿sí? Entonces, mirando, <risa> no, me has y seguido, y boludo. Le señala, hoy les tenemos reservado un plato milenario en la cocina mundial. A decir verdad... <risa> A ver, se, tentó, negro, ¿no? ¿Ves? se tentó. Se sí, tentó. Una bien. vez que lo viste bien... Yo no lo escuché, escuché, yo lo escuché. Sobre todo el solomillo, que es la parte más tierna del animal. Eh, ya que es una pieza que se suele preparar junto con la yema del huevo cruda, me equivoqué para el carajo. Eh. Bien mezclado, ¿sí? toda la preparación se hace generalmente con cucharas para que la, la, la, la quede homogéneo. Yo la sigo peloteando sigo, sigo, y no estudié. Para elaborarlo uno lo que hace es con las cucharas, lo va mezclando para que quede todo homogeneizado. ¿Está bien o cortaste un no, no, pedazo? Sí, no, no, sí. La reducción de personal hizo Salarlos y ponerlos bajo la silla de montaje. Después de un par de horas, el limpi el ambiente se limpiefiaba y se fosifiaba el sofoporcia. No te muevas no tanto, no, no te muevas. tanto. entonces venía, no, o sea, la de la y lo ponía bajo las sillas, te tiró quedaba lo bueno, más bien. Y sí, con un fico aroma. Porque está muy cecioso todo esto. Si sí, le pusiste una parte No le dijo... ¿Vos le haces a propósito la literatura? No, ah, las topodofias no podemos ponerlo así. De un Me vale, das a ti. Estaba contento también. Así lo tienes que hacer, ¿ves? En cambio. En cambio... O sea, acá no vas a llegar a leer. Agua, no está sí, grabando, y vos querés hasta allá? No, ludo, ¿no te que a la no lo que Te No, que no Ahí salí, boludo. Ahora que no recuerdo.